Gracias por seguir en Sintonía de Avia Yala Televisión. Estamos junto a Eric Valdés, segundo jefe de la misión de la República de Cuba en nuestro país. Hablamos en una primera parte respecto a estos comicios electorales, este referéndum constitucional eh, que se vivió la pasada jornada en el hermano país de Cuba. Ahora vamos a hablar acerca de la región, pero sobre todo de Venezuela, este embate sin máscaras y sin tapujos que se, va, que se ve en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Así mismo, el problema está en que lo, primero los venezolanos, Venezuela es un país muy rico, extremadamente rico, la o sea, primera reserva de petróleo del mundo, etc. Eh, lo, los recursos fósiles todavía siguen siendo importantes, o sea, se está desarrollando otras alternativas de recursos, pero los fósiles siguen siendo importantes. Eh, lo, muchas personas sobre todo los países capitalistas desarrollados como los Estados Unidos ya las personas no necesitan un par de zapatos dos par de zapatos, les hace falta 50 100 par de zapatos que sean de moda y bien caros entonces todo eso hay que producirlo, hay que producir riquezas hay que, las casas tienen que tener piscinas y tienen que tener 20 cuartos que sean dos los que viven ahí, ¿por qué? porque hace falta ostentar y dar la imagen de, de la abundancia, de la riqueza y, en fin esas cosas han obligado a, a, a que ellos se sientan con la superioridad suficiente como para poder determinar qué es lo que se debe o no hacer en el mundo. Eh, yo tengo la impresión de que hay que retomar lo que se acordó en La Habana en el año 2014, en enero, en la CELAC, que es que esta región, América Latina, es una región de paz. Nosotros tenemos que entendernos. Tenemos que lograr una cohabitación, una convivencia. De alguna manera nosotros tenemos que lograr que se evite la guerra. La guerra son bombas, son cohetes. Son niños muertos, son ciudades destruidas. Eso yo tengo la impresión que nadie lo puede querer. Y además la guerra, todo el mundo sabe cómo empieza, pero nadie sabe cómo termina. Y lo que pasa es que la destrucción es tan grande que a veces uno dice, bueno, ¿qué sentido tuvo todo esto? Eh, eh, se ha hecho un impulso notable, los últimos vestigios de guerra, que eran la guerrilla, de la FARC en Colombia, bueno, y a eso se paró, se acabó, se logró un acuerdo de paz. Se estaba eh, intentando también con otro grupo guerrillero de Colombia que, eh, que es... Y a parar esa guerra, todo el mundo parece, el, los propios guerrilleros estaban de acuerdo, en fin. Eh, hay un, tiene que haber un esfuerzo del, del continente por tratar de parar esto. Esa es la, la idea. Los venezolanos tienen que resolver sus problemas internamente. Ellos sentados en una mesa y ven cómo se arreglan. Es un problema de ellos. Cuba no va a intervenir, no va a decir cómo tienen que hacerlo, es un problema de ellos. Ellos tienen que, que solucionar sus problemas. Es verdad que en el mundo hay muchos conflictos. ...y las ideas hacen, o las distintas ideas hacen que los conflictos se acrecienten... ...como ocurre en nuestras familias... ...entre a veces con nuestros propios hermanos canales ¿no?... ...o otros familiares cercanos... ...que a veces tenemos dificultades, no nos entendemos en un momento, etc. Pero hay que buscar una solución... ...hay que tratar de abogar por la paz... ...la intención nuestra es que exista paz... Que, que, que se puedan celebrar muchos carnavales en Ururo y en La Habana y en todas partes, en Río, y que la gente sea feliz y que se redistribuya nuestra riqueza, que somos un continente muy rico, con mucha cultura ancestral. Todo eso que, que facilite el buen vivir. Esa es la intención que tenemos. Pero no puede ser que alguien nos diga cómo tenemos que ser. O, o que nos quieran sacar nuestra riqueza. Esa es la otra. Nosotros tenemos que distribuir lo que tenemos. Es esto de plan. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención que la línea discursiva, el eslogan, sigue siendo el mismo. Es decir, el comunismo, el socialismo son el enemigo de la humanidad. Cuando leía eh, Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, que fue escrito hace 50 años, realmente la línea discursiva de Estados Unidos era la misma cuando empezaban las sublevaciones del Che, cuando empezaban los movimientos eh, y las nacionalizaciones de la tierra en, en Guatemala... Es decir, eh, cuando Salvador Allende era presidente de Chile y tocaban la puerta y les decían a las mamás si tienes cuatro hijos, dos se van a ir a la Unión Soviética porque se los van a mandar. Es decir, eh, cosas irracionales realmente. Pero me sorprende que la línea discursiva siga siendo la misma y que siga llegando a cierta parte de la población. Hay, un, hay mucha mala propaganda. Eh, hace muchos años, hace siglos, a la gente la, las quemaban vivas por hereje. hoy para nosotros sería un salvajismo ¿no? o otras cosas que ocurrían en otra épocas eh, pero lo que pasa es que el discurso no ha cambiado ellos dicen mentiras y hacen ahora mismo con Venezuela se estaba viendo primero era ayuda humanitaria que el país no necesita resulta ser que no necesita tal ayuda que no es imprescindible lo que hace falta es la quita en el bloqueo lo que hace falta es que le devuelvan la riqueza que le están robando eso sí hace falta con eso se resuelve el problema Yo lo otro es discutir internamente Inter internamente evidentemente hay personas que no están de acuerdo ¿no? pero bueno eso es un problema que hay que discutirlo hay que buscar una solución pero no pues eso la base a hacer la guerra o que venga otro hacérsela o que le diga cómo tiene que ser eso es inaceptable en este momento y yo tengo la impresión de que la conciencia se va a ir llamando poco a poco se está levantando ya el clamor de que esto pare de que esto no puede continuar eh, yo ni siquiera me voy a alegrar del fracaso que ha tenido rotundamente Estados Unidos en Venezuela en estos días. Y no me alegro porque lo más importante es que no hubiera ocurrido. No es hacer la prueba para demostrarle que se equivocaron y que es un fracaso. Pero el pueblo, como dice la, el himno nacional de ellos, el bravo pueblo no, no se rinde tan rápido. Eso no es así. O sea, nosotros no podemos seguir aceptando que vengan de afuera a decirnos qué es lo que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacerlo. Ese es el gran problema. Y sobre todo también tenemos riqueza y tenemos que vivir de eso, igual que tienen otros países. Nosotros no alegramos mucho la riqueza que tienen otros estados, otros países. Pero hay que buscar una solución para que la vida sea mucho más armónica, mucho más feliz. Hay muchas enfermedades en la tierra todavía, muchas, muchas enfermedades, muchas necesidades comunes. Hay problemas climáticos muy serios, lo estamos viendo todos los días. Y en todos los países, no solamente en, hasta en Estados Unidos. Bueno, mire, esas son las cosas que en común tenemos que enfrentar. En común tenemos que ver cómo resolvemos esto. Eh, debiéramos pensar de alguna manera cómo establecer eh, nuevas pautas ...pero no a pautas de desarrollo, no hacia atrás... ...no puede ser que, que Naciones Unidas, los organismos internacionales... ...se conviertan en, en, en puntos o en lugares donde existen países... ...que dominan y deciden qué es lo que los demás tienen que hacer... ...eso no puede ocurrir. Ahora, eh, para terminar... Eh, ...se hace difícil de repente encontrar una solución... de una búsqueda de diálogo cuando hay un grupo de países... ...como es el Grupo de Lima... ...que claramente están alineados a Estados Unidos... Eh, con grandes referentes además, ¿no? grandes entre comillas, como Bolsonaro, Iván Duque, eh, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que se van a reunir justamente con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en estos días, para definir, y con Juan Guaidó, el autoproclamado, para definir cómo, cómo sigue esta, esta intervención. Es, es muy complicado cuando el bloque regional no acompaña un proceso de diálogo, sino más bien busca la destitución de un presidente. Bueno, eh, los Estados Unidos han hecho una gran alianza contra Venezuela y han logrado que un cuarto, la cuarta parte, no llega a la mitad, de, la, de los países que se representan en, en Naciones Unidas eh, tengan esa dirección. Y en América Latina hay un grupo de países, efectivamente, que está asociado alrededor de una cosa que se llama el Grupo de Lima, pero existen otros organismos internacionales mucho más potentes, mucho más abarcadores, Muchos que, que pertenecen todos La CELAC Hay otros eh, organismos que determinan No puede ser que cuatro paisitos Vengan a decidir Y a hacer payasadas Como dijo ayer el presidente nuestro Díaz Canel Que habían ido a Colombia a hacer una payasada Es una cosa bufonesca En el concierto aquel El presidente tratando de estimular la guerra ¿Qué cosa es eso? Eso da pena Y realmente es una vergüenza Algún día le van a pasar la cuenta a los pueblos a esa gente y le van a decir, no, usted no nos no representa. Pero eso es un problema de tiempo. Ahora, lo más importante hoy es evitar la guerra, es enamorar la paz, es tratar por todos los medios de que no vaya a haber invasión. Porque, repito, si acá empiezan a caer los cohetes, los cohetes a, a nuestro juicio están en el aire, hace falta que se desvíen, vayan al mar o que desaparezcan. Si caen los cohetes, después es más difícil, de eso va sembrando odio. Los cohetes no vienen con nombre y apellido ni las bombas, esos caen. Entonces mataron a mucha gente. Esa cantidad de gente que mueren después de que viven con odios. Y entonces esto no se acaba. Si no miren en Medio Oriente, ¿cómo se resolvió lo de Libia? ¿O es que está resuelto? ¿Cómo se resolvió lo de Irak? ¿Cómo se resolvió el Afganistán? ¿Cómo se ha resuelto Siria? ¿Cómo quedan esos países? Países lindos, países prósperos, países que tenían un desarrollo. ¿Cómo están hoy? Eso es lo que queremos para América Latina. No solamente para Venezuela, para América Latina. O es que la guerra nada más que va a ser en Caracas. Nadie piensa que la guerra se va a extender. Hay que ser tan tonto para imaginar que esto va a ser allí nada más y ya quitamos a Maduro y se acabó. Y los demás, de brazos cruzados. Qué bien. Eso yo tengo la impresión de que de alguna manera hay que eh, evitarlo, hay que tratar de entendernos, hay que seguir trabajando contra el SIDA, hay que encontrar vacunas contra el cáncer, hay que lograr que todo el mundo sea feliz, pero no puede ser solo la base de la guerra. Muchas gracias no, por, por haber estado junto a nosotros. Gracias a todos. Y cuando guste, las puertas de Aviala... No es la, es la primera vez y no va a ser la última, me tendría muchas megas. Perfecto, muchas vez. gracias. Estuvo junto a nosotros Eric Valdés, segundo jefe de la misión de Cuba en Bolivia.